cualquier cosa, por cualquier cosa después vamos a dar la grabación. Perfecto. Yeah. Bueno, buenos días a todos. Eh, perdón también por el malentendido del horario. La verdad que yo estaba eh, preparado para las 12, así que bueno, eh, justo vi la, la, el contacto de Andrés y bueno hubo un tema de horario, pero bueno, suele suceder, así que ningún problema. Eh, bueno, les cuento un poco eh, de qué se trata Fudo para aquellos que no lo conocen. Eh, Fudo es una solución del tipo CloudBase un sistema en la nube, para la gestión de negocios gastronómicos. Esto en concreto, la plataforma resuelve la operación y la administración de restaurantes, bares, cafeterías o algunos otros tipos de negocios gastronómicos como puede ser, por ejemplo, también un food truck, un negocio de delivery o, o todo lo asociado a la gastronomía. Esto es un emprendimiento que comenzamos con uno de mis socios, Juan Manuel Cuello, hace unos, van a ser 10 años atrás, eh, esto surge de, de una experiencia propia en la gestión de negocios gastronómicos, eh, por esas particularidades yo soy ingeniero, Juan Manuel también, y en aquel momento tuve la experiencia de administrar dos negocios gastronómicos propios, eh, yo vivo en Mendoza, eh, en el oeste de Argentina, así que bueno, a través de esa experiencia y de la contratación de un software para gestionar esos negocios, un poco también con, con mi perfil de, de inquieto y también ese, esa cosa que tienen los ingenieros de tratar de pensar las cosas, cómo se pueden resolver de una manera mejor. Eh, me encontré con que había una oportunidad interesante, estamos hablando en el año 2000, fines del 2011, eh, cómo se podía resolver esto de una forma más interesante y sobre todo que, que agregara más valor eh, a la necesidad, no solamente... Yo en aquel momento pensaba, no solamente en la necesidad de registrar la información en el mismo negocio, sino también la posibilidad de consultar esa información de modo remoto. Eh, esto de hacer portable la información. Entonces empezamos con Juan Manuel a, a debatir la idea de llevar esto a la nube. En aquellos momentos se, hablaba, se estaba empezando a hablar de, del cloud base y todo este tema de, de los negocios en la nube. Así que bueno, decidimos eh, empezar de cero esta solución, eh, full online, es decir, 100% en la nube, eh, lo cual en su momento era como bastante loco, ¿no? El hecho, las personas con las que hablábamos y nos decían que un sistema full online no tenía sentido porque, ¿qué pasaba cuando venía el famoso offline? Eh, al cual al día de hoy fudo todavía no responde, es decir, no, nunca hicimos food offline, siempre fue una solución online, eh, pero nos tuvimos que, que enfrentar a, a, esa, a esa objeción permanente que nos llegaba a decir, bueno, ¿qué pasa si mi negocio está full de gente y me quedo sin internet? Eh, bueno, parecía ser un limitante, pero bueno, fuimos de alguna manera testeando y validando, y tratando de sostener esa idea, eh, y bueno, la verdad que... Hoy confirmamos, bueno, confirmamos hace un tiempo igual, de que no estábamos por el mal camino. Eh, hoy todo lo que es software se mueve hacia, hacia la nube, hacia ser online, por un montón de razones. Y un poco vamos a entrar en esa parte que les quiero contar de la ventaja que veíamos desde el día uno de ser 100% online. Así que bueno, eh, desarrollamos esta solución mucha etapa de, de iteración, ese famoso ciclo crear, medir, aprender del de Lean Startup, ¿no? teoría pura de, de esos ciclos de iteración, lo usamos un montón. Y ahora eh, les cuento un poquito cuál fue nuestro concepto inicial, eh, esto que vamos a hablar, que es el motivo de, de este webinar de Inside Sales y ese concepto, cómo, cómo lo aplicamos a esto que, le, que les comento. Así que Andrés, ahí no sé si querés aportar algo o, o vamos para adelante con eso. No, no, eh, súper interesante y, y, y, y me acordé de, de, de, de... Yo empecé a trabajar en software as a service también en esa época y pasaba algo parecido, que era tipo esto no... Y, y, y nada, bueno, el primer caso es este, Salesforce, que, que, que nombrás, y, y un poco, yo un poco recién ya estuve hablando un poquitito de Sales pero con Sales no vamos a hablar, que es un poco venta venta por teléfono, sin ser call center digamos, esto <ríe> es venta, pero es como gente... Eh, en la casa, eh, nada, eso, te, te, te dejo la palabra, yo, yo, perdón, estuve justo mandando el mail para los que no se pudieron conectar, decirles que, que se conecten ahora, sí. así que ya, ya con eso, pero bueno, ya estamos Perfecto. ahí adelante. Bien, eh, entonces bueno, para llevar el relato hacia este tema de inside Sales, eh, como comentaba Andrés, claramente nuestro modelo de negocios eh, era SaaS y es SaaS, eh, para los que no están muy familiarizados, SaaS es Software as a Service, software como servicio, que eh, la particularidad que tiene este modelo de negocio, hoy bastante común, imagínense que en aquel momento no existía Spotify, no existía Netflix, entonces era difícil asociar el modelo de negocios a, a, a nuestra propuesta. Eh, pero esto que les decía, la particularidad que tiene este modelo, es que realmente es un modelo muy propio del software, que se ha tratado también de imitar en algunos otros segmentos, algunos otros verticales pero esto nace del software y realmente es un modelo de negocios muy poderoso, porque es un modelo de negocios que responde a una gran escala, que era lo que nosotros veíamos eh, desde los primeros días de, de este emprendimiento. ¿Por qué? Porque al ser un modelo de negocios que aplica a una solución que está en la nube 100%, esto elimina las barreras geográficas. Es decir, que uno puede ofrecer la solución, en distintos países, en distintos lugares geográficos, y realmente ampliar el tamaño del mercado de una manera muy, muy significativa. Porque uno pasa de enfocar una solución a, a un área geográfica específica, a varias áreas geográficas, y a nivel solución es bastante fácil, ¿no? digo, por ahí no sé si fácil es la palabra exacta, pero se, es, es totalmente posible adaptar la solución a distintos mercados, ¿no? para responder a la necesidad concreta de distintos mercados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 Vamos a hablar un poquito más de eso un poco más adelante. No me quiero adelantar, pero sí les doy una base claro, para aquellos que no están muy familiarizados en el tema. Si no es, es como llenar un balde pinchado, ¿sabes? la metáfora con la retención, digamos. Claro. El fantasma que siempre nos persigue, y esto les pasa a todos los que hacen SaaS, es el famoso churn. El churn es la tasa de abandono. Son aquellas suscripciones que se van. Es decir, aquellos clientes que vienen con su recurrencia un día dicen, esto no me sirve más, o pasó algo y se van. Eh, eso no, no, no se salva a nadie, ni nosotros, ni ninguno de ustedes. Esto es para todas las empresas. Eh, pero bueno, hay estrategias o hay técnicas para de alguna manera poder controlar ese churn y tener una predicción de, de con qué churn voy a vivir eh, en el desarrollo de mi empresa. Entonces lo puedo administrar. Ahí también podemos hablar un poquito de eso, pero son esas tres métricas eh, claves del modelo SAS. Que le voy a agregar una última que se llama ABG que es el ticket promedio, y les diría que esas cuatro métricas cierran el modelo de negocio SaaS, que son el costo de adquisición, el ticket promedio, que es el valor promedio que paga cada uno de esos suscriptores, el lifetime value, que sería el valor monetario en la expectativa de tiempo de vida de ese cliente, es una métrica que habla de una expectativa de ingresos, pero muy utilizada y muy poderosa también para poder administrar el modelo, y por último el churn. Entonces con esas cuatro métricas,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 Entonces recuerden siempre, para aquellos que hacen SaaS y aquellos que no están muy familiarizados, adquirir, retener y monetizar. Esa es la clave del modelo. Y eso es lo que vimos inicialmente eh, en este emprendimiento. Y ahora sí vamos un poquito al, al famoso Go Live, o decir, bueno, ¿qué hicimos? O, o bueno, por ahí, ¿cuál es la salsa secreta de, de esto que hablábamos de, de la efectividad en adquisición y demás? Así que ahora entramos en esa parte. ¿Todo bien, Andrés? Sí, sí, sí, no, perfecto. Y a ver, SAS es una cosa que a mí también me apasiona. <ríe> y esto que contás, hay dos cosas que tengo. Uno, esto que contás del upselling. El plus que tiene además es que no tenés casi costo de vendedores, porque ya tu cliente está, ya conoce la plataforma, ya tiene la confianza depositada en vos. Entonces, si vos verdaderamente estás trabajando bien y ofreces algo, es muy probable que si el cliente lo necesita, te, te lo, lo, lo adquiera. Eh, así que eso, de nuevo, es algo que. De hecho. Yo en, en Sirena mucho hincho de que empecemos con tickets bajitos, porque con que el cliente pruebe un poquitito eh, eso, ya después va a ser el primer paso a que, a, a que agrande el ticket. Exactamente, sí, justamente eso es lo que vamos a, a charlar un poquito. Les voy a contar un poco ahora el tema de cómo configurar una barrera de entrada realmente muy baja. Claro. Eh, es muy propia de este modelo. Eh, que la persona, o sea, que los usuarios ingresen a nuestra comunidad, por decir así, de usuarios. Y después viene la etapa, como técnicamente podemos llamarla, de farming, en donde nosotros podemos sembrar eh, sobre esos clientes que ya tenemos, para el día de mañana poder cosechar o poder obtener mejores ingresos de, de esa misma persona. Y yo en este caso lo ejemplifico diciendo que eh, siempre es más fácil mantener una relación e incrementar monetariamente una relación, es decir, poder venderle un servicio incremental a un cliente que a un no cliente porque ya tenemos una relación comercial. Entonces, realmente el sas no admite no upsell, upselling. O sea, es un, <risa> es un no negociable ese <risa> okay, tema. Y claro. ahora vamos a ver en el modelo cómo funciona. Así que ahora un poco para ir a, a la historia, si quieren les, les comparto pantalla eh, para mostrarles eh, algunos slides que generé muy, muy básicos. Pero bueno, ahí, ahí están viendo, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí Bien, para aquellos que no conocen Fudo, eh, esta es la interfaz básica del sistema. Eh, esto es, la, obviamente, Fudo es navegador. Esto es un navegador que están viendo la interfaz. Eh, Fudo resuelve la operación de tres modalidades de venta de negocios gastronómicos. Que es el servicio de mesas, que es lo que estamos viendo aquí. El servicio de mostrador, que sería la venta tipo takeaway. Y el servicio de delivery, que obviamente son envíos a domicilio. Fuera de esas tres modalidades de venta, el sistema incluye todas las funcionalidades necesarias para administrar el negocio, como son control de inventario, registro de ventas, reportes gráficos, eh, base de datos de clientes, de productos, eh, bueno, una serie de, de reportes y métricas también propias del negocio que van a ayudar a, a gestionar este negocio. Entonces, para nosotros, cuando diseñamos el modelo comercial de, de esta SaaS, de esta empresa que están viendo eh, con este producto, con la interfaz de este producto, pensamos desde el primer día en un flujo como este. ¿no? Claramente nosotros decidimos encarar un proceso, como se llama técnicamente, de lead generation, y esto de, de lead generation funciona, este gráfico lo, lo representa muy bien, porque comienza, si vemos aquí de, del lado izquierdo, con una propuesta de, de inbound marketing, es decir, que vamos a tratar de generar valor a esos usuarios, a esas personas que están en internet tratando de resolver una necesidad, o investigando sobre las formas de resolver una necesidad. Entonces vamos a generar estrategias, en FUDO principalmente utilizamos los mecanismos básicos de marketing digital, que son SEO y SEM, es decir, SEO, posicionamiento orgánico en buscadores, y SEM, marketing en motores de búsqueda, principalmente Google Ads, que es la plataforma de anuncios de Google. Y a partir de ahí comienza la generación de leads con una estrategia de eh, muy inbound, es decir, muy de atracción y muy de generación de valor. Pero valor, atención con esto, eh, no tanto el valor que tanto se habla y que todos hablan de valor, sino que para que esto funcione realmente el valor tiene que ser un valor genuino y tiene que ser una experiencia verdaderamente asociada al valor. Ahora les voy a explicar un poquito más cómo, cómo trabajamos eso en Food. A partir de ahí, estos leads ingresan en, en un funnel, en un funnel comercial, un funnel de, del sector de sales de la empresa, y fíjense esta particularidad, que en este gráfico me gusta mucho mostrarlo, esos engranajes hablan de que esto se construyó como un proceso y se le fue dando forma, se fue ajustando para que se transformara en lo que termina siendo una Sales and Marketing Machine. Es decir, esa máquina que responde a un proceso bien diseñado y automatizado, en el cual el resultado final es ingresan leads y salen clientes. ¿no? Y fíjense que cuando salen los clientes del funnel, o sea, en la parte, en el top of the funnel, en la parte alta del funnel, ingresan leads, por la parte de abajo salen clientes, y fíjense que el proceso continúa porque esos clientes, uno como empresa, se organiza para tratar de que esos clientes cumplan su expectativa del día uno, en el que decidieron buscar una solución para poder resolver esta necesidad, y trabajemos este concepto también bastante común de Customer Success, en el cual vamos a acompañar al, al usuario, ya en este caso al cliente, durante, durante todo su tiempo de vida, es decir, durante toda su relación con la empresa. Así que bueno, eh, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Justo, mira antes de, de que te conectaras, eh, Juan Pablo creo que fue que preguntó de ¿Cuál es la mejor estrategia para adquirir este, leads? Si es contenido, bueno, vos un poco hablaste, contenido, ads, yo un poco di mi opinión, pero me gustaría conocer la, la tuya y seguro que bien. a Juan Pablo también. Sí, claramente, ahora vamos a ver un poquito, eh, les voy a mostrar un funnel de, para responder esa pregunta. Este es el funnel integral del modelo de, uy, perdón, de Lead Generation. ¿no? Eh, fíjense que en este funnel vemos, en la parte de arriba, las primeras cuatro etapas son las etapas de marketing, y está fusionado con las etapas siguientes, que son la, las etapas de sales. Esto responde al concepto de, de esa sales and marketing machine, en donde tanto marketing como comercial están fusionados. Y acá respondo a, a esta pregunta. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de generar leads? Eh, obviamente, esto va a depender mucho de la solución, eh, del producto que esté por detrás, pero en mi experiencia les puedo decir que la mejor forma de hacer esto es generar una experiencia, esto que les hablaba, del valor eh, horizontal. Es decir, en todos los estadios, eh, lo que se llama el Customer Journey, este, este viaje que hace el, el cliente en relación con nuestra empresa, tratar de que sea positivo y que aporte valor en todas las etapas. Eh, si vamos al caso de FUDO, nosotros lo que veíamos, es decir, eh, imaginémonos la persona que está del otro lado, que tiene la intención o la motivación de resolver una necesidad, que en el caso nuestro, hablando de FUDO, es el hecho de poder administrar su negocio gastronómico. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos eso...? ¿Cómo llevamos nuestra solución a generar una experiencia en las distintas etapas del, del Customer Journey de esa persona? Lo que hicimos fue poner en línea y hacernos encontrables, que es el primer gran desafío, ¿no? decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente encuentre a Fudo en Internet? Bueno, ahí hay un montón de trabajo, tanto en SEO como en SEM, y también en, en Inbound, es decir, en generar contenido distribuido para que las personas puedan llegar a nosotros por distintas formas, a través de búsquedas y obviamente como complemento en redes sociales, y bueno, se arma todo lo que se llama el, el marketing mix, en donde uno puede mostrar su imagen y mostrar su marca, mostrar su propuesta en distintos medios. Pero en el momento, eh, ahí estamos hablando de la etapa de awareness, que sería la, la etapa del top of the funnel de marketing, o sea, es la etapa de las primeras etapas de marketing. A partir de la interacción, que fíjense es la segunda eh, etapa, y la tercera, que es la de acción, nosotros lo que dijimos es, hagamos una propuesta muy tentadora. Ese famoso call to action que nosotros en marketing estamos acostumbrados a incluir en nuestro sitio. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Acuérdense de cuando generamos el modelo de negocios, en ese canvas, model famoso, empezamos por el corazón que es la propuesta de valor. Bueno, acá en, nosotros en digital, en nuestra web, vamos a hacer una propuesta muy concreta y vamos a tratar de tentar a esa persona con esa acción que es el famoso clic que nos va a regalar, y ese clic, en nuestro caso, lo llevamos a crear un acceso en el sistema. Entonces, de nuevo, pensemos en la experiencia de esa persona que necesitaba o estaba, tenía la intención de buscar una solución de software para su negocio gastronómico, y nosotros Fudo nos hicimos encontrables, fuimos capaces de presentarle una propuesta concreta, atractiva y sincera de decir, pruebe el sistema por 30 días sin cargo, le presentamos el famoso call to action, que acá se los voy a mostrar, uh, un poquito. voy a adelantar un poquito, ya, ya vuelvo. Sí. Esta es nuestra web comercial, para que tengan una idea de, de cómo se implementó esto que les comento. Fíjense esos botones que ven, que prácticamente nos persiguen durante todo el sitio, donde nosotros tratamos de una forma muy limpia, como verán, esto es una web con un estilo de landing, es decir, una, una web bastante limpia y, y resumida en contenido. Y nuestra propuesta es concreta, es decir, usted busca una solución, pruebe la gratis. Y es concreta y es sincera. Nosotros ofrecemos la solución full, por 30 días, sin cargo y sin compromiso. Es decir, la persona en cualquier momento puede abandonar la prueba y nosotros no tenemos ninguna, no, no tenemos ninguna estrategia de perseguirlo, de abrumarlo, de, de... ninguna. Sinceramente, nosotros ponemos el foco en las personas que realmente están interesadas en resolver una necesidad concreta. Y esas son las personas foco de nuestro desarrollo comercial que ahora vamos a, a revisar. Entonces, para cerrar este tema, la mejor forma es pensar un buen marketing mix y sobre todo antes de pensar el marketing mix, pensar cómo voy a, a ofrecer o cómo voy a aportar valor a ese usuario, a ese buyer persona que yo debería definir para mi negocio, esa, cuáles son las características de ese perfil, de esa persona que yo entiendo que es consumidor de mi solución. Entonces, un poco empieza por ahí, y el hecho de conseguir leads de buena calidad y en volumen, viene por ahí, viene por entender bien cuáles son las características, de nuevo, ese buyer persona, tratar de, de dibujar cómo es el customer journey, es decir, cómo sería el viaje que esa persona va a hacer en relación con mi empresa, cómo quisiera que fuera, y planear mi estrategia para que eso realmente fluya y sea eh, realmente muy, como les decía recién, muy horizontal, o sea, muy, muy limpio y muy claro en las distintas etapas. Así que bueno, vamos un poquito después de este funnel, fíjense que lo que nos entrega el funnel de marketing son los famosos leads, para aquellos que no están familiarizados con la terminología, un lead técnicamente es un dato. O sea, es algo muy... Es el resultado de una estrategia, de una campaña de marketing, y es la materia prima de mi equipo comercial. Es decir, mi equipo comercial se alimenta de leads, y obviamente, sus resultados son clientes. Marketing se alimenta de usuarios, que son NN, son esos usuarios que traqueamos en Analytics, por ejemplo, que no sabemos quiénes son, que son esas personas que están navegando en internet, y su resultado es un lead, en donde el lead ya es un dato, es un, es, un, es un concepto concreto. Yo algún dato de esa persona tengo, o tengo su mail, o tengo su teléfono, o tengo su nombre, o tengo algún otro dato concreto que me permite desarrollar una estrategia comercial o un proceso comercial. A mí me van a escuchar hablar mucho de proceso, proceso comercial. Y después las etapas de evolución dentro del proceso comercial son lead, prospecto, como lo ven acá, oportunidad y finalmente el cliente. Acuérdense siempre de ese flujo, lead, prospecto, oportunidad, cliente. Y vamos a ver cómo podemos atacar ese proceso de transformación de leads en prospectos y de prospectos en oportunidades y obviamente esas oportunidades en clientes. Para eso nos vamos a meter en el diseño, de un equipo comercial de ti, del tipo inside Sales. ¿Hasta ahí estamos bien, Andrés? Perfecto. Yo tengo una pregunta ahí respecto del funnel. Eh, todo, todo lo que tiene que ver con lead, eh, nada, con generación de contenido y lead. ¿Ustedes, en lead, eh, trabajaban en generar solo el, el prueba lo gratis, eh, ese dato de una persona interesada en el producto? ¿O también trabajaron con lo que se llaman lead magnets, de, por ejemplo, se descarga en un contenido o algo vinculado a lo que tu buyer, a tu dueño de un restaurante le puede interesar, pero no necesariamente es la, la solución. Sí, eso es algo que, que ahí en Fudo tenemos una particularidad, eh, y es buena la pregunta. Eh, para nosotros el lead, el, el lead Fudo eh, no es tan lead, es un poquito más prospecto. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos leads a las personas que crean una cuenta en Fudo para probar el sistema por 30 días lo cual en la teoría de marketing, analizando lo que se llama la teoría del esfuerzo, es una acción que tiene un valor bastante más importante que el del lead. Porque el lead, eh, como decía Andrés, puede ser una persona que llega a nuestro site y, por ejemplo, se suscribe para recibir un boletín o un newsletter, nos deja sus datos para ampliar información, o descarga algún contenido que nosotros hayamos podido generar, ya sea en un blog o en el mismo site. En nuestro caso, y un poco analizando el perfil de nuestro cliente, que no es un, justamente este buyer persona, no es una persona profesional, en, empezando por ahí, es un, un idóneo, es una persona de oficio, porque este es el perfil de nuestros buyer persona. Imagínense los dueños de negocios gastronómicos pequeños, de barrio, que es nuestro target, es nuestro segmento. Acuérdense que la segmentación es algo muy importante también en una solución. Eh, ningún producto es para todo el mercado. O sea, uno debe claramente segmentar y decir, bueno, de este mercado, ¿cuál es mi segmento? En el caso de Fudo, nosotros el segmento es lo que llamamos la base de la pirámide. Si entendemos al, segmento, al mercado como una pirámide, la base es el target directo de Fudo, que es un, está compuesto por negocios de operación simple, personas de oficio, no profesionales, y negocios de operación sencilla. Eh, pueden ser restaurantes no muy complejos, no estamos hablando de restaurantes de hoteles, restaurantes de casinos, sino que estamos hablando de negocios normalmente de operación familiar, operación en la cual en la caja de ese negocio van a encontrar el dueño del negocio. Entonces eso, ese es nuestro, nuestro buyer personal. Y en esto entendimos que esa persona normalmente cuando tiene la intención no suele empezar por la descarga de contenido, dejar sus datos, sino que prefiere ir a lo concreto, decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Entonces, es por eso que nosotros decidimos llamar lead a estas personas que prueban el sistema, y ahora les voy a contar qué hacemos con esos leads, porque claramente la barrera de entrada que pusimos es muy baja. Cualquier persona puede crear una cuenta en FUDO sin ningún compromiso. Esto es una gran oportunidad, pero... Es un, puede ser una gran desventaja porque de alguna manera puedo autocontaminar mi funnel con personas que realmente no son buyer personas y no están interesadas en mi solución. Entonces es un juego un poco estratégico que viene del famoso crear, medir, aprender, en decir, bueno, de qué manera diseñamos nuestro proceso comercial. Pero es muy válido lo que comenta Andrés. Eh, en, en muchas empresas el lead es un dato de menor valor, que requiere un trabajo, tal vez, del equipo comercial o también del equipo de marketing para nutrirlo, lo que se llama el, el lead nurturing, ¿no? que es esa nutrición de leads, para tratar de aumentar su valor comercial. En nuestro caso no, no nos hace falta tanto eso, y nos alimentamos sí, de personas que crean una cuenta de prueba en nuestro sistema. Bien. Sí. Una pregunta más que hace Pablo, dice, si el usuario, no sé si lo pueden contestar ahora o después, dice, el usuario vale. eligió la prueba y a los 30 días se bajó. ¿Exploran las razones? ¿No los vuelven a buscar para tratar de volver a convertir? Eh, ¿Sale sí. de la lista de leads de manera definitiva? Sí, ahí les voy, a, les voy a contar un poquito cómo hacemos eso en el funnel. Obviamente todas esas oportunidades o prospectos que ya ingresan en nuestro flujo comercial, eh, nosotros, bueno, técnicamente son los famosos lost, es decir son cuentas, son personas, que son descartados en las distintas etapas del funnel, y ahí les voy a contar un poquito lo, lo que se suele hacer. Eh, no tiene una, una efectividad muy grande, porque ya van a ver que, que trabajamos bastante sobre la efectividad de, lo, de los prospectos y de las oportunidades que sí avanzan, pero sí, eh, eso es un, es un stock de oportunidades que uno puede nutrir. Lo que normalmente se hace, para responder esta pregunta, es con todos esos los que nosotros obtenemos del funnel, que salen del proceso porque abandonan en algún momento la prueba, son materia prima, nuevamente de marketing, para desarrollar un proceso de nurturing. Es decir, un proceso normalmente automatizado, eh, que se puede implementar muy bien en email marketing, y lo que se trata es de hacer un drip, que de alguna manera es un flujo automatizado de envío de mails, y tratar de que esa persona con ciertas propuestas o call to action Reaccione a, a la pauta o a la propuesta y podamos realimentarlo en el proceso. Pero la efectividad, por lo menos en nuestro caso, no es muy alta. No, lo hacemos, pero sí, pueden haber otros productos que tengan más oportunidades. Bien, perfecto. Bueno, bien. Dale, sí. Ahora vamos a ver lo que es el equipo de Inside Sales. ¿no? ¿Cómo, cómo uno puede armar un equipo eh, para comercializar una solución de software como esta en distintos países, por ejemplo? Eh, ¿Qué es lo que hicimos? Fíjense la estructura y aquí donde está remarcado el, el bloque azul, que sería el equipo comercial, el equipo de sales. Está compuesto principalmente por dos roles fundamentales, eh, también en mi experiencia. El famoso SDR, el, el SDR hay dos modalidades. Puede ser un SDR del tipo inbound, es decir, que aplica su rol para tráfico que ingresa, o puede ser un SDR del tipo outbound que, por ejemplo, puede aprovechar una base de datos y hacer gestiones para tratar de alimentar las primeras etapas del funnel y, y generar leads, eh, o no tanto leads, sino más bien prospectos que avancen en el proceso comercial. El SDR es la abreviatura de Sales Development Representative. ¿no? El Sales Development Rep, eh, de modo abreviado. Es la persona que normalmente trabaja en las primeras etapas del funnel y una de sus eh, actividades, o su rol fundamental, es el de scoring. Eh, ¿Qué significa un poco scoring? Esto lo hablábamos los otros días con, con Andrés. El scoring es un proceso de calificación de leads. Es decir, imagínense el funnel, en donde llegan todos los leads que nos provee marketing, y esta persona, en este rol de SDR, lo que hace es hacer, eh, inicialmente, lo que se llama el online prospecting, es decir, trata de investigar a todos esos leads de los cuales tiene información, por ejemplo, tiene su mail, tiene su teléfono, o tiene el nombre, trata de hacer una prospección online para juntar información, y aplica un criterio de clasificación basado en dos dimensiones. La primera dimensión se llama eh, Scoring, y el Scoring tiende o intenta medir el grado de interés en, esa solución, en la solución de esa persona. Y lo segundo es el grading. El grading está asociado al análisis del perfil de esa persona. Entonces, imagínense, el SDR recibe leads, los investiga, los prospecta de modo online, los busca en las redes, trata de cruzar su mail por distintas herramientas de prospección, y una vez que cuenta con esa información, aplica el criterio de decir, bueno, a ver, esta persona... ¿Tiene verdadero interés en, la, en esta solución? ¿O puedo determinar que esta persona tiene potencial comercial? Bien. Si detecta que tiene potencial, obviamente lo va a calificar. Esto hay una escala, uno lo, se podría regir en una escala o directamente se podría regir en, en, un, en una acción dentro del proceso. Y lo otro es el grading. Es decir, ¿esta persona está asociada a un negocio gastronómico? ¿O es una persona que creó una cuenta en fudo porque, no sé, no podía dormir o porque le interesaba ver de qué se trataba. Entonces teniendo esos dos, esas dos bases de información, esta persona decide si ese lead se transforma en lo que se llama técnicamente SQL, que significa Sales Qualified Leads. Es decir, que es un lead calificado por ventas. Y se transforma en ese paso de SQL, se transforma de lead a prospecto. Entonces acuérdense, en el flujo que habíamos hablado, que eran esas cuatro estadios, lead, prospecto, oportunidad, cliente, ya estamos avanzando al segundo estado. Entonces esta es la función principal del SDR. A partir del SQL surge otro rol muy importante en este proceso, que es el account executive. El account executive se podría definir como un, un closer, es decir, es una persona capacitada y con la habilidad necesaria para hacer un buen onboarding. El onboarding, recuerden que es el acompañamiento de un usuario con respecto a una aplicación, a un sistema, y también es una persona capacitada para eh, desarrollar una negociación. Pero recuerden que en este concepto de inside sales no necesitamos vendedores. Esto es un concepto muy interesante y muy poderoso. Aquí, acuérdense que estamos hablando de personas que son del tipo inbound, es decir, que vienen a nosotros, a nosotros compañía, no nosotros vamos a ellos. Esto es muy importante entenderlo, porque este tipo de venta que nosotros estamos planteando y que se utiliza en fútbol, por ejemplo, es una venta del tipo pull, no es una venta del tipo push, en la que yo tengo que empujar a esta persona o tengo que convencer a esta persona con un vendedor para que adquiera mi solución. Sino que al contrario, esta persona manifestó interés, y yo estoy administrando su interés y acompañando su interés en este proceso de onboarding para que esa persona se transforme en cliente. Entonces aquí tenemos la primera división de roles, el SDR y el Account Executive, que ya vamos a ver cómo se complementan en la gestión del funnel. Y lo que sigue, fíjense los otros dos bloques dentro del equipo comercial, tenemos los Account Managers, que obviamente son personas que administran las cuentas, pero esto es un proceso más avanzado, acá ya estamos hablando de clientes, es decir, administran las cuentas de clientes. Por ejemplo, tema pagos, tema facturación, tema consultas administrativas, eh, bueno, el acompañamiento de toda ese, esa interacción que pueda tener la persona, pero ya en un estadio de cliente con nuestra empresa, en donde nosotros tenemos que estar preparados y organizados para eso. Y finalmente, fíjense, el último bloque dentro del equipo de seis tiene Customer Success. Esos Customer Success Managers son las personas que van a hacer ese segundo onboarding, porque justamente cuando nosotros en este proceso adquirimos un nuevo cliente, probablemente, y esto pasa en todas las empresas, ese cliente en ese momento, que se transformó de oportunidad a cliente, en el 99% de los casos, esa persona no ha cumplido aún sus expectativas en relación con nuestra empresa. Entonces es necesario desarrollar esa, esa relación con los clientes, aquí es donde se habla del diseño de la relación con los clientes, para todo ese proceso que apunta a aumentar esa métrica que les comentaba hace un ratito, que es el famoso Lifetime Value. Es decir, que esa persona permanezca con nosotros en el tiempo, pueda cumplir sus expectativas, y nos genere una oportunidad, por ejemplo, de hacer upselling. Entonces, ese es el equipo, esos cuatro bloques son los roles principales de un equipo de Inside Sales. Pueden haber variantes, pero este es el esquemita, les quería mostrar un esquema básico, y obviamente, dentro de este equipo de Inside Sales, hay dos socios estratégicos, fíjense, uno a la izquierda, otro a la derecha. El primer socio estratégico, claramente, es marketing. ¿No? Es mi, mi socio ultra estratégico, eh, ¿Por qué? Porque marketing me va a dar la materia prima que yo necesito, que son los famosos leads, para desarrollar mi proceso. Entonces, marketing, como definición rápida y concreta, como misión de, de su equipo, ¿qué debe hacer? Debe conseguir leads en el mayor volumen posible, de la mejor calidad posible, y al menor costo posible. Esa sería la definición más simple y concreta de marketing, es en definitiva lo que hace marketing. Sí, Andrés. No, no, me, me, me reí, pero sí, de hecho, eh, siempre es un tema recurrente, marketing y ventas, eh, eh, la, la, eh, la calidad de los leads y todo eso, ahí al respecto, dejaba contar que hay, hay un libro que a mí me gustó mucho, que se llama The Sales Acceleration Formula, que lo escribió uno de los founders de Hatspot, que te habla mucho de cómo hacer lo que es un SLA, ¿no? un Service Level Agreement, de que, bueno, cuáles son las condiciones Porque para que marketing cumpla sus objetivos, este, digamos, desde ventas que, que yo tengo que tener y también que yo, ¿qué marketing espera de ventas? Por ejemplo, no sé, sea, que me atiendas los leads en menos de un día, porque a veces los, los leads, siempre está la pelea, no, los leads eran malos, bueno, pues los atendiste tres semanas después claro. o los atendiste muy bien. Y justamente, el, claro. el SLA que comentás, Andrés, me das pie para eh, hablar breve del, del otro bloque, el otro socio estratégico que tengo a la derecha, en mi caso, uh -huh. que es Customer Service. Customer Service es quien gestiona ese SLA, ¿no? Ese Service Level Agreement, que es de alguna manera el compromiso que yo adquiero de cómo voy a atender a mis clientes y también no clientes. Atención, Customer Service, que no se malentienda, no es solamente atención de clientes. Esto, esto normalmente tiene la forma de un contact center, Customer Service. Y contact center es el punto de contacto, el primer punto de contacto de una compañía a donde llega todo el tráfico. Entonces, ¿aquí qué llega? Llamados telefónicos, tickets de soporte, reclamos, eh, felicitaciones, eh, dudas, llega todo. Y es un socio estratégico de este modelo. Por eso este modelo, así como lo ven en bloque, tiene dos socios estratégicos que son marketing y customer service, que es esto que decía Andrés. Marketing está muy relacionado al SLA, y Sales también está muy relacionado al SLA, porque todo el bloque concreto está tratando de generar una experiencia que aporte valor al usuario. Entonces esto tiene que ser horizontal. Marketing es horizontal, Customer Service es horizontal, y 6 es también horizontal. Porque se dividen estos dos frentes, que son adquisición, para traer nuevos clientes, y desarrollo, o Customer Success, como queramos llamarle, que es desarrollo de clientes activos. Entonces, los tres bloques o los tres sectores de esta compañía están alineados y están trabajando en toda la línea que es el tiempo de vida de nuestros clientes, que empieza por la etapa de NN y termina en el último día del uso de nuestra solución. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Hay una pregunta que me parece re interesante de Ignacio, que dice, en qué momento, y me gustaría conocer tu experiencia acá también, sí, si tuvieron que hacer esto, que es, ¿en qué momento barra volumen del tráfico es re... ¿Es eh, recomendable incorporar al SDR? O sea, me imagino que los procesos normalmente empiezan con ejecutivo de ventas, pero cuando el volumen o algo empieza a colapsar, empezás a hacer esta división con SDR. No sé si vos tuviste un momento cuando, cuando lo sí. empezaron a hacer o lo, lo consiguieron así. Sí, ahí, le, ahí les cuento y para eso les voy a mostrar un poquito, para responder esta pregunta, voy a avanzar un poquito en, en, en la historia. Eh, como les decía, esta es nuestra página, nuestra propuesta concreta o el call to action es que prueben la aplicación. Fíjense, eh, el formulario de, de creación de cuenta es muy sencillo, no, no pedimos, por ejemplo, datos de una tarjeta de crédito o, o, o asociamos con esto a un compromiso, sino que simplemente pedimos tres datos, que son el nombre del negocio, que podría ser falso, un teléfono, que podría ser falso también, y lo único que debería ser eh, real y, y verdadero es el mail, porque el mail lo van a usar como autenticación para poder activar su cuenta. Así que fíjense que la barrera de entrada es muy baja, y tampoco hay ninguna limitación en la cantidad de cuentas que se puedan crear, o sea que eh, esto realmente fluye eh, bastante y está pensado para que sea bien simple. ¿Qué sucede a partir de ahí cuando una persona crea una cuenta? Y acá voy a responder la pregunta de recién. Claramente, para tener un proceso comercial del tipo inside sales optimizado, uno debe usar, eh, no, hay, no hay negociación aquí, claramente un sales CRM. O sea, debe usar un sistema de administración de oportunidades, de leads, como le quieran llamar. En el caso de Food, usamos PyDrive, eh, esto es una herramienta de mercado, hay otras, existe HubSpot, existe Salesforce, existe, no sé, puede ser Microsoft Dynamics, hay un montón de herramientas. Eh, ni, no sé si una mejor que otra, pero bueno, son herramientas. No Nuestro existe, caso CRM. perfecto. Sí. Concepto de CRM herramientas, sí. Yo claro. siempre digo, y a cada cotación, eh, claro. las herramientas no me hacen mecánico. Eh, para sí. ser mecánico, primero tengo que hacer un curso de mecánico, y después me compro las herramientas. Normalmente nosotros tratamos de hacer al revés. O sea, buscamos la mejor herramienta, porque la mejor herramienta nos va a hacer buenos, y la realidad no, es al revés. Eh, pero bueno, dato al margen. Bueno, un poco, ¿qué es lo que pasa? Una persona crea una cuenta acá, y esa cuenta se autorregistra en la primera etapa de nuestro funnel comercial a través de esta herramienta. Si lo vemos de esta manera, fíjense que este es nuestro funnel, en este caso estamos viendo el funnel del mercado de Chile, eh, en donde el funnel está acostado, está así horizontal. ¿no? La, la parte alta del funnel es la que está a la izquierda, nuevas cuentas. Fíjense que la etapa siguiente es la etapa que se denomina SQL, esto que hablábamos recién, Sales, Qualified Leads, y a partir de ahí empieza la etapa de desarrollo comercial. Acá está la respuesta a lo que preguntaban recién. ¿Dónde juega el SDR? Bueno, claramente el SDR juega en la primera etapa del funnel y se encarga de mover leads de la etapa 1 a la etapa 2 a través del proceso de scoring y grading. Es decir, es el primer gran filtro que aplicamos en nuestro proceso comercial. Y esto es absolutamente clave. O sea, ustedes me preguntaban recién, ¿en qué momento decidimos incorporar un SDR? El SDR es fundamental cuando uno, eh, de alguna manera, pudo validar la solución y empieza a querer escalar el modelo. Es decir, empieza a querer escalar en ventas, en volumen, y sobre todo en performance. Recuerden que en el modelo de Insight 6 estamos hablando de personas con una notebook en cualquier lugar del mundo. Acá no estamos hablando de una persona que tenga que ir a visitar negocios, que tenga que tener habilidades comerciales, no. Acá estamos hablando de una persona que tenga, que esté bien formada y bien capacitada en un buen criterio de clasificación, que es un criterio también dinámico, que voy a ir ajustando a medida que voy a ir aprendiendo también de mi solución y de la respuesta de mercado de mi solución, esto que se llama el Product Market Fit, es decir, este, este fit de mi producto en el mercado, eh, voy a ir ajustando mi proceso de clasificación. Pero esto es fundamental y ya lo van a ver en el resultado. Entonces, ¿en qué momento debería incorporar un SDR? La respuesta es en el momento en el que el volumen lo justifique, porque claramente un SDR, si no tiene volumen de leads, no tiene mucho para hacer. Eh, la primera respuesta sería en el momento en el que haya volumen de leads y en el momento en que la empresa decida escalar. Es decir, en el momento en que la empresa decida invertir más fuerte en marketing, decida apostar a, a una estrategia de lead generation fuerte que me va a traer volumen de leads, y eh, en donde yo me estoy preparando para empezar a eh, obtener clientes en volumen. Entonces, si esto lo van a hacer desde el día 1, desde el día 1 deberían tener un SDR y un modelo eh, definido en base a, a este, esta forma de operar. Y lo que sigue, fíjense en este funnel, acá estamos viendo el ejemplo concreto Fudo, acuérdense que otra empresa podría tener un funnel distinto, con distintas etapas, eh, bueno, obviamente esto responde a la solución, al, al customer journey que uno diseñó, es decir, cómo yo me imaginé que mi cliente va a fluir dentro de mi funnel. Y en este caso dijimos, el SDR nos clasifica y el account executive, es nuestro closer, es decir, es la persona capacitada para acompañar, para nutrir, para hacer onboarding y para que esta persona se transforme en cliente. Fíjense, en la última etapa que vemos acá, próximos a convertir, son cuentas que están en una etapa ya muy, son, no, en ese caso son oportunidades, es decir, el SDR trabaja con leads, los pasa a prospectos, prospectos sería esta etapa intermedia y a partir de probando el sistema y próximos a convertir, ya hablamos de oportunidades. Entonces, la tasa, a medida que, que la persona avanza, la, la posibilidad o el porcentaje de, de cierre aumenta, aumenta mucho, y en próximos a convertir podemos llegar a un porcentaje aproximadamente del 90%. O sea, si nosotros decimos, las, las personas que logramos llevar a esa etapa del funnel, podemos asumir que entre el 85% y el 90% de esas cuentas se van a transformar en clientes. ¿Estamos bien ahí? Perfecto, creo que eso vas a, a justo contestar después, pero Daniel pregunta eso de, ¿tanto es de porcentajes de conversión? Creo que justo había un slide de eso, pero es, ahora lo ¿qué, ¿qué porcentaje suele pasar de nuevas cuentas de SQL? ¿Y qué porcentaje pasa de SRAE? Así que ahora creo que ahora lo, lo vamos, vamos a ver. ver. Hay muchas, muchas dudas con eso, con conversiones. Bien. <ríe> Bien, fíjense esta foto, fíjense este funnel, de nuevo, que está acostado, y esos dos roles que están divididos. Etapa 1, etapa 2, SDR. Etapa 3, 4 y 5, Account Executive. Bueno, ahora vamos a responder a esto y vamos a ver qué pasa en esas etapas. Fíjense, esta es la performance del funnel. Ahí tienen las cinco etapas. Y este es el famoso 33% que hablábamos en la presentación. Que, que es verdad, no, acá no había <risa> eh, una presentación ambiciosa, sino que esto se logró también con un proceso de mucha optimización, esto nos llevó algunos añitos lograrlo, pero esta es la performance que están viendo aquí, de la unidad de negocios de FUDO en Chile 2019. Al 31 de diciembre del 2019, esta es la métrica obtenida de PyDrive de la efectividad en conversiones anuales del funnel. Fíjense en la etapa 1, en donde recibimos los, los leads, estas personas que crean cuenta, nosotros nos pusimos como objetivo eh, trabajar, en la calidad de esos leads, o, no, por ahí calidad no me gusta mucho utilizarlo, pero sí en la aproximación de esos leads a nuestro buyer persona, ahí me gusta más, eh, para que pudiéramos tener una efectividad de por lo menos el 40% de conversiones de la etapa 1 a la etapa 2. Entonces, eh, ese fue el desafío del año 2019, y como verán acá, logramos superarlo y afortunadamente cerramos el año con un 62% de efectividad de conversiones de leads a prospectos. Ahora, atención, ustedes dirán, bueno, bárbaro, ustedes gestionaron aproximadamente unas 1.600 cuentas, unas 1.600 personas que probaron el sistema y lograron calificar eh, el 62% de esas a prospectos. Bárbaro, SQL. Ahora, fíjense lo que pasa en la etapa 2, en la etapa 2, hay un 41% de lost. Eso responde a la pregunta de hace un ratito, de decir, ¿qué pasa cuando tenemos un lead calificado que abandona el proceso? Bueno, eso es el 41% que está acá. Eso es materia prima de una campaña específica de nurturing de marketing. Y esa campaña sí tiene una efectividad un poquito interesante, mucho más interesante que la de acá arriba, porque estas personas que fueron los en etapa 1, son personas que no eran perfiles. O sea, eran, eran personas de las cuales no pudimos, no pudimos detectar interés y tampoco pudimos detectar perfil adecuado. Entonces, los descartamos. Obviamente, muchos de estos que están acá, los pagamos. Porque son fruto de una campaña, por ejemplo, de SEM, de Google Ads, por ejemplo. Son clics que pagamos, pero bueno, es parte del CAC, ¿no? del costo de adquisición. Estos, estos prospectos, ya no hablo de leads, acuérdense que acá hablamos de prospectos, sí son oportunidades para gestionar, pueden ser oportunidades para llamar por teléfono, pueden ser oportunidades para escribirles por WhatsApp. Nosotros, eh, acá les aporto un dato, usamos muchísimo WhatsApp, nosotros usamos WhatsApp desde el 2014, por ahí, 2015, como principal canal de comunicación, y les diría que la relación es 90-10, 90% WhatsApp y 10% repartido entre teléfono y mail. O sea, para que tengan una idea de, de cómo hacemos la gestión y cómo administramos las interacciones. Muchísimo WhatsApp. A partir de acá, haciendo un buen scoring y un buen grading, fíjense que descarto el 41% de esas oportunidades, normalmente esto lo hace el SDR, y fíjense la performance del account executive. La performance del account executive en los procesos de onboarding de desarrollo de esos prospectos es altísima. ¿Pero por qué es altísima? Porque hicimos un trabajo previo de filtrado y pusimos toda nuestra atención en oportunidades que realmente tienen valor comercial. Entonces, el tiempo de nuestros account executives se aprovecha al 99%. ¿Por qué? Porque trabajan sobre oportunidades concretas. Acuérdense que nosotros logramos atraer personas a nuestro sitio, esas personas confirmaron su interés creando una cuenta en Fudo, pasaron por un filtrado que genera este desviar, y ese desviar nos dejó una base de datos limpia y pura de oportunidades concretas para desarrollar. Y fíjense que la oportunidad alcanza, si lo medimos acá en, en performance, casi el 90%, 88% fue la efectividad de este proceso en el año 2019 en el mercado de Chile, y esto es lo que nos llevó a poder concretar una conversión, esto es adquisición de, de clientes, del 33% sobre el volumen total de leads que generamos en el año. Esto realmente es, como les digo, fruto de un proceso de iteración bastante importante, hubo mucha prueba y error acá, hubo mucho ajuste, pero esto es totalmente factible, esto se puede hacer con Inside Sales, un poco la, el mensaje que les quiero transmitir, diseñando un buen proceso, administrando bien los roles y entendiendo bien el, el poder que tiene eh, recibir leads, estudiar esos leads, hacer una prospección online, calificar esos leads y complementar el rol del SDR con un rol muy complementario, como el de Account Executive, formando equipos eh, muy complementarios, se puede lograr esto. Y un dato más, esto mismo que nosotros hacemos, en este caso, para el mercado de Chile, nosotros utilizamos un esquema de POTS, es decir, nosotros utilizamos funnels por países, está el funnel de Argentina, está el funnel de Chile, está el funnel de México, está el funnel de Colombia, cada uno de esos funnels se alimenta de leads locales. Y cada uno de esos funnels tiene un team asociado por detrás, dentro de nuestro equipo Inside6. Sales, y Fudo tiene un team in 66 MX, un team in 66 CO, que es Colombia, CL y AR. ¿Y qué es lo que son estos teams? Normalmente son POTS, son desagregados de nuestro headquarter o estructura principal, desagregados comerciales, ¿qué, ¿qué son? Son principalmente un SDR, un Account Executive, podría ser un Account Manager... Y normalmente es un rol más que inventamos nosotros, que le pusimos como nombre Onboarder. Que es una persona que colabora tanto con el SDR como con el Account Executive para hacer un onboarding más específico. Por ejemplo, capacitaciones, videollamadas, eh, respuestas a consultas más bien complejas. Entonces todo eso lo podemos derivar a, a este tercer rol que compone el equipo y que se dedica principalmente a aportar valor y aportar conocimiento en las distintas etapas del, del buyer journey. ¿Cómo estamos hasta ahí, Andrés? Perfecto. Eh, hay muchas preguntas. No sé si estás para responder algunas. Eh, Dale, sí. Preguntas. Eh, primero, Juan Pablo está preguntando si no es un costo altísimo estar calificando leads malos, con ese modelo de todos los leads que se registran, son leads a calificar. Eh, no, te diría que al contrario. Eh, sería una pérdida de tiempo no calificarlos, y tratar de hacer gestión sobre todos? Eh, te diría que ahí la respuesta es al contrario. Eh, obviamente es un costo, pero es mucho más costoso no hacer una calificación y entender a todos con el mismo potencial. Porque la efectividad de las campañas o de las acciones que vaya a hacer sobre esa base, van a tener muchísima menos efectividad. Eh, esto es un modelo no, no inventado por mí, esto es un modelo eh, que, que han implementado varias muchas compañías, que implementan este modelo y el scoring en etapa inicial del funnel es algo muy, muy común y les recomiendo utilizarlo. Realmente no, no lo vean como un costo, sino veanlo como un beneficio. Sí, sí no incluso este, quizás si te da muy baja esa calidad, eh, hay que hacer un review a las campañas eh, y cuáles son las. cómo negativizar por ahí keywords. De... Exactamente. Claro, de, el, el SDR es. Fantástico para un equipo de marketing. El, los equipos de marketing aman a los desviados, porque es la fuente de información. O sea, es la persona que está procesando todos los leads. Incluso, bueno, uno puede hoy, existen mil formas, pero uno puede claramente etiquetar los leads. Lo que permite también identificar la fuente de los distintos leads. Entonces uno puede hacer un, una auditoría de leads y decir, bueno, a ver, los leads de fuente Facebook no están funcionando bien, o los leads de fuente Google Ads no están funcionando bien, o los leads de Google Ads Campaña 3 no están funcionando bien. Entonces esa campaña la apagamos, la negativizamos, ajustamos las keywords. Eh, se pueden hacer muchas cosas. Realmente es muy, muy interesante este rol de SDR y les súper recomiendo a los que no lo tengan que lo, que lo exploren. sí yo A mí déjame compartir una experiencia con eso que es que Es interesante. Es... Yo hoy, desde este año, el equipo de la persona que hace marketing, que hace AdWords, se sumó a mi equipo. Eh, y las reuniones semanales, nosotros todos los martes tenemos reunión semanal que hasta está incluso en 6 Y lo interesante es que SDR, primero que estableces un vínculo entre el SDR, como que si no te una instancia para mí, ¿no? Semanal, de que puedan tener un vínculo. Ya con eso es, che, la calidad viene mala, ¿y por qué viene mala? No, están todos buscando listo. Entonces ya. Marketing sabe eso. Tuvimos una experiencia el año pasado que, que un poco fue que, que estamos con separados en diferentes equipos y costó mucho más eso. Este, e incluso generó conflictos, bueno, está el tema del SLA también. Eh, y esto para mí fue una muy buena solución porque Luigi, me la persona, es como habla con, con José, con Ana, bueno, con Fede ahora, que son los SDRs, y el, el ajuste. Así que lo súper recomiendo de que eso, establecer también las condiciones para que por lo menos, o, hay, o haya una reunión semanal entre marketing, o, o cada, dos, cada dos semanas, eh, entre marketing y SDR. Totalmente eh, totalmente de acuerdo. Eh, acá, Ignacio, ¿qué tan experto tiene que de producto tiene que ser el SDR? ¿Alcanza con conocer un poco los pains para calificar y reenviar? Totalmente, totalmente, y acá también es muy estratégico definir muy claramente ese famoso buyer-persona, Acuérdense de este término técnico, pero ese buyer persona es nuestro cliente. Y tratar de entenderlo lo más posible. O sea, el SDR eh, tiene que tener clarísimo cuál es la necesidad del buyer persona y cuáles son esos pain points que, que yo con mi solución voy a ir a resolver. Porque justamente eh, va a calificar. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo rápido. Eh, un SDR de fudo, por ejemplo, podría descartar en etapa 1... Eh, un negocio que haga venta, no sé, de, o que haga producción de alimentos y necesite eh, controlar esa producción de fábrica para alimentar locales. Es un caso común, por ejemplo, una fábrica de, no sé, de, de productos de panadería que produce y necesita abastecer sus locales con esa mercadería. Eh, Fudo no resuelve eso. O sea, esta persona va a tener una necesidad de control de producción, de control de recetas e ingredientes en la producción, y de alimentación de una red de locales. Fudo no resuelve eso. Entonces, eh, el SDR, esa persona no la va a dejar avanzar en el panel, porque va a ser una pérdida de tiempo para la account executive. Entonces, es muy claro que entienda el producto, lo que se busca resolver, y las necesidades de la persona que está del otro lado. Yo tengo, hay una pregunta vinculada a eso, y por ahí también Nacho está, Ignacio tiene esa duda. Eh, si, por ejemplo, un lead que te pregunta, ¿su sistema? Si yo tengo un caso que, y puedo integrarme con tal cosa como, ¿eso crees que el SDR debe tener ese conocimiento tan a fondo? O decir, che, que califique, que vea que está bien, y que lo pase, y que eso de lo vea con, con el ejecutivo, ¿vos cómo, cómo lo ves eso? Sí, acá lo importante de eso, obviamente es importante estar, que, que obviamente tanto el SDR como el Account Executive estén bien al tanto del alcance del producto y de las actualizaciones o posibilidades del producto, es, es muy importante. Pero acuérdense que acá, al usar un CRM, eh, lo, que, lo bueno que tiene esto es que uno puede crear la historia clínica de esa persona, de cada una de esas personas. Entonces el SDR lo que debería hacer en ese caso es dejar registrado la necesidad que detectó de esa persona, para el desarrollo posterior de esa cuenta. Entonces probablemente no sea el SDIAR, sino que sea el account executive, el que tal vez se ponga en contacto con producto para analizar un requerimiento específico y ver si eh, la empresa tiene capacidad de respuesta o no. Pero el SDIAR en ese caso lo que debería hacer es registrar esa información, que forma parte de su historia clínica de, de la cuenta, y hacerlo avanzar. Esa sería la forma que yo recomiendo para esto. Sí, sí, sí. Sí, yo y eso ustedes no sé algo me habías contado el otro día, pero eh, también para mí es clave la, la documentación. De hecho es un desafío que, que estoy teniendo hoy yo porque también, o sea, no, no solo que esté documentada las preguntas y, y, y las respuestas típicas eh, y un script y todo eso de, de lo típico que te puede suceder, eh, pero también es cómo generar la actitud para que el equipo mismo sea los que colaboran ellos con los contenidos. Este, porque a la larga, la operación la hacen ellos y uno... cuando va Yo ayer estuve embarrándome un poco y dije, uy, todo esto lo tenemos que poner en la documentación, y es como que es súper es, es interesante eso también, para mí también, como genera esa actitud. Totalmente, totalmente, y, y sí, uno al registrar información en el CRM, si lo hace de forma ordenada, eh, lo que gana, miren todos esos rojos que están viendo aquí en la imagen, uno, hay, hay muchísima información que uno puede procesar allí justamente para optimizar el proceso. Entonces, es fundamental el registro de información. Eso es una pelea, no, no sé si una pelea, pero sí, es un debate sí. permanente del volumen de información que registramos en el CRM. Si me preguntan a mí, a mí me gustaría encontrarme con muchísima información y dedicarme mucho de lo que tiene esto, es el análisis de datos. Así que, en volumen, esto empieza a ser una especie de Big Data, pero es muchísima información eh, hermosa para optimizar el proceso, realmente. Bien. Si hago preguntas, Max, ¿el AI cierra en promedio 8, 9 de 10, o sea, 8, 9 oportunidades de 10? Sí, va, más 9 que 10, más 9 que 8, digamos. Sí, sí, eh, sí pero acuérdense que son prospectos filtrados, eh, claro. por eso la dificultad eh, es tan alta y uno, la alarma en este, en este caso debería ser que eso no suceda. Eh, eso es lo bueno que tiene este modelo. El SDR y el Account Executive son muy complementarios. Entonces, si yo tengo una expectativa de efectividad de conversiones del SDR, y tengo una expectativa de efectividad de conversiones del Account Executive concretas y validadas, después es muy fácil administrar esto. Imagínense en esto que yo les comentaba de los POTS, en donde hay un equipo MX, hay un equipo CL, hay un equipo CO. Si yo entiendo bien los conceptos y tengo un proceso que es el mismo, el mismo que ocupan todos, es fácil detectar cuando un SDR no está funcionando bien, o marketing no está funcionando bien para un mercado, y el SDR no está recibiendo los leads que debería recibir, o un Account Executive no está funcionando bien, y tengo un cortocircuito entre un SDR y un Account Executive, que, me, que debería ser un, un enroque de roles, y encontrar la mejor combinación SDR-Account Executive. Entonces, eh, sí, eh, eh, realmente conocer las efectividades de conversión por rol es fundamental. Excelente. el caso de Chile, se dice, ¿cuál fue el porcentaje de costo de adquisición versus Lifetime Value que tuvo ese departamento? Sí, acá les quería avanzar un poquito. Ah, dale. dale si, si, si querés avanzar un poquito, pues seguimos con, con preguntas. Dale. Eh, les dejo este grafiquito que a mí me gusta mucho usarlo porque ejemplifica cómo es el modelo SaaS y acá ven las métricas. no Acá tienen el CAC, acá tienen el Payback del CAC, acá tienen el Lifetime Value, el Churn, y el ticket medio representa la forma de esta curva de área verde. Eh, esa curva sea inclinada, como la están viendo ahí, significa que el ticket promedio, o el, o el average, el AVG, eh, que usamos en este modelo, va siendo incremental en el tiempo de vida del cliente. Esto sería lo ideal, esta foto sería lo que uno quisiera lograr. Obviamente para lograr esto eh, hay que hacer varias cosas. Pero fíjense, para entender acá el, el concepto del CAC, Siempre en un SAS es un costo hundido. Acuérdense que siempre el CAC, yo nunca en un SAS, que eso es una particularidad del modelo, nunca voy a recuperar el CAC con una primera suscripción. Jamás. Porque si no mi modelo está mal diseñado. O sea, hay algo raro ahí. Por ejemplo, si mi CAC es de 100 dólares y mi ticket medio es de 30 eso significa que cuando yo convierta un nuevo cliente y me ponga feliz, eso significa que mi felicidad significa una pérdida de dinero para la empresa. Porque yo invertí en adquirir ese cliente. Ahora, ese cliente tiene que tener recurrencia para yo poder recuperar el CAC y poder llegar a ese punto que ven acá, que es el CAC Payback. Sería el punto de equilibrio, o el break-even, como le quieran llamar, de un cliente individual. Entonces... La persona me costó 100, paga 30, paga 30, paga 30 y se hace rentable en el cuarto mes. Entonces, atención, acuérdense que yo les decía en el modelo SaaS, es tan importante adquirir como retener. ¿Y por qué es tan importante adquirir como retener? Porque si ese cliente se va en el mes 3, yo no recuperé mi CAC. Yo con esa persona perdí dinero. Imagínense si eso me pasa en 100 clientes en un mes. O sea, esto es algo que se lo dejo como concepto para aquellos que no lo tienen muy claro. El modelo SaaS es un modelo que requiere, para una buena ejecución, de una buena planificación. Por ejemplo, existen las zonas, como nosotros les llamamos, de no churn. Por ejemplo, los tres primeros meses, para Food son zonas de no churn. ¿Por qué? Porque si hay churn en esos tres meses, fudo pierde plata, pierde dinero. Entonces, ¿qué se hace? Y se trata de hacer un acompañamiento, se trata de hacer un segundo onboarding, se trata de preparar el equipo para hacer ese, ese desarrollo de Customer Success o de Account Managers que acompañan a esa persona tratando de que no hayan roces o no hayan problemas en esos primeros meses y que el uso de la herramienta sea aporte valor a esa persona. Obviamente hay excepciones, pero se trata de que la zona de noche la gente no se vaya. Si se quieren ir, que se vayan del mes 4 en adelante, eso es lo que se trata. Y lo que sigue después es, la el, como ven ahí, el upsell o el crossel es la oportunidad, es la época más linda de los clientes. Cuando un cliente ya se hizo rentable y yo ya tengo una relación con esa persona, empieza eh, realmente la... la es como que florecen los clientes y abren las oportunidades al upselling, al cross selling Y si no puedo hacer upselling, porque hay clientes que no son rentabilizables, es ideal mantenerlos. Entonces, una persona que dice, mira Federico, yo no quiero más nada. O sea, yo con lo que tengo, estoy perfecto. Fantástico. Es una muy buena relación también. Si yo la logro extender en el tiempo. Entonces, no todos los clientes son rentabilizables, pero obviamente, fíjense el modelo, yo si voy a hacer SaaS, me tengo que preparar para tratar de rentabilizar a mis clientes. ¿Ok? Así que bueno, eh, esto se resume eh, respondiendo un poco a la pregunta ¿Cuál es la relación entre el Lifetime Value y el CAC? Esto es el básico del de, de libro y, de, y muy propio del SaaS. Si mi Lifetime Value en valor monetario es mayor que mi CAC, me pongo contento y me pongo muy triste si mi CAC es mayor que mi Lifetime Value. Para hacer un ejemplo, en el primer caso, si mi Lifetime Value es, por ejemplo, 100, oh, no, perdón, es 300, y mi CAC es 100, el modelo de negocio se valida. ¿Por qué? Porque mi expectativa de generación de ingresos de un cliente es mayor de lo que me cuesta adquirirlo. ¿Ok? Los libros dicen que para validar el modelo de negocios, el Lifetime Value debe ser por lo menos tres veces más grande que el CAC, por lo menos. Para que tengan una idea de relación, en FUDO, la relación de Lifetime Value a CAC, diciembre de 2019, estaba cerca de 17. Es decir, que era 17 veces más grande el Lifetime Value que el CAC. Lo cual dice muchas cosas, y dice también que, por ejemplo, hay margen para invertir en marketing, que se podría traer mayor volumen de leads y mantener la proporción, lo cual no es nada fácil pero de alguna manera es una métrica que uno tiene que estar mirando permanentemente para chequear si la forma de operar es la correcta. ¿Se entiende? Perfecto. No sé cómo venís de tiempo, o si querés seguir avanzando, igual siguen cayendo preguntas, así que... Adelante, adelante, estoy perfecto. ¿Se sea, tiempo? Bueno. Mariano, ¿cómo se evita marear al DIT teniendo varios interlocutores en el proceso? ¿Cómo garantizás un buen traspaso entre SDR y Atomtex? Está buena la pregunta. Bien, bueno, eso fue también un debate interno, en fudo importante. Eh, yo ahí soy, esto personalmente, esto es muy opinión federico, ¿no? Eh, yo creo que mientras más canales o más contactos de personas tenga un lead o un prospecto en su desarrollo, para mi experiencia, mejor. Eh, yo no he podido, o sea, no he detectado que eso sea contraproducente, sino todo lo contrario. Un poco pensando en el modelo de omnicanalidad, esto que, que hoy en día está tan vigente, en donde la persona debe relacionarse con una empresa por el canal que le resulte más cómodo, eh, me parece que mientras más canales yo como empresa pueda habilitar y sea capaz de administrar, atención, habilite y sea capaz de administrar, no tiene sentido habilitar canales si no los voy a poder administrar, eso... Hay atención con eso. Pero si los puedo administrar, eh, mientras más canales de comunicación pueda abrir, yo he tenido la experiencia de que un lead o un prospecto fluye mejor. Eh, el cambio de interlocutor no, no lo he visto como algo al revés. Nosotros lo usamos en algunos casos en los que una negociación o un cliente se pone difícil, eh, usamos el cambio de interlocutor y, y nos funciona bien. Así que yo no lo veo un limitante. Perfecto. Eh, Daniel dice, ¿cuáles fueron las claves para conversiones tan altas más allá de toda la iteración? Si te hace algún ejemplo práctico de por qué convirtieron también digamos. Sí, volvemos acá eh, a esto. Eh, yo para mí, eh, la experiencia, esto se dio un poco por entender la necesidad de la persona. Eh, creo que esto un poco lleva tiempo, ¿no? Eh, alinearse lo, lo mejor posible al, al, al buyer journey. O sea, este viaje que hace el cliente mientras uno lo puede entender mejor, ir ajustando y, y adecuándose de la mejor manera, eh, fue para nosotros lo que más resultado nos dio. Eh, para nosotros fue un cambio muy importante cuando implementamos la, la dupla SDR-Account Executive, eso fue hace varios años en FUDO. y realmente eh, hay dos claves, hay el, el proceso de clasificaciones es muy relevante, y después, el, en el desarrollo del account executive, de nuevo, entender muy bien cuál es la necesidad de esa persona, y ser muy objetivo. O sea, a nadie le gusta perder el tiempo, eh, a nadie le gustan los procesos estándar. Eh, entonces, bueno, nosotros tuvimos ahí un proceso que al principio no tuvo tanta escala, eh, porque había mucha componente humana por detrás, pero sí mmm, que nos dio buenos resultados. Entonces... Eh, el acompañamiento, el entender, las distintas etapas y demás, creo que es la clave para tener una buena efectividad. bien. Pregunta más, ¿qué porcentaje de clientes abselea o cropselea? Por ahí sería mi pregunta. Si tenemos más o menos un número. Sí, eh, ahí hay un dato por ahí un poco difícil de medir, un poco en el caso nuestro, digo difícil de medir, porque nosotros en Fudo no tenemos eh, al día de hoy la posibilidad de hacer mucho upselling eh, por un tema de producto. Eh, lo que hacemos, más que nada, es, es retención. No tenemos, de alguna manera hoy, como les digo, diseñado un producto con una capacidad de módulos o de servicios adicionales que nos permitan subir ese ticket medio. Entonces, eh, no, no tengo una métrica concreta, porque la verdad es que el upselling, en el caso Fudo, es poco. Eh, sí apostamos mucho a la retención, y a, sobre todo la generación de referrals, eh, referidos. Las personas que se mantienen en el tiempo y nos generan, o sea, implementamos el concepto del marketing orgánico, que eso podríamos verlo después en, en, otro, <ríe> en otro, <ríe> otro, webinar, otro webinar. Tenemos la base de clientes activos, o sea, el, el verdadero activo nuestro, para generar nuevos clientes. Eh, nos sale más barato que hacer campaña de marketing, y llega un momento en el que es interesante hacerlo, así que nos enfocamos mucho en eso, y no tanto en el upselling, no, no tengo una métrica yo, por lo menos de fudo, de, de upselling. Sí, me interesa de eso, si tenés aunque que sea los titulares, de cómo lo, logran estos referidos, o sea, qué, qué, qué han hecho así, titulares para no, no, no extendernos que ya <ríe> sí, estamos bien. casi en no horario. bien. No, bueno, lo que se hace, obviamente vamos al concepto básico, o sea, nadie va a referir algo que no le haya generado una buena experiencia. O sea, sí. todo empieza por ahí. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tratar de generar una verdadera buena experiencia de uso con el sistema. Entonces, de lo que se trata es de eh, esta línea que yo les decía de tiempo. Desde el momento que empieza, el momento que se convierte en cliente, y ese desarrollo, ese acompañamiento posterior a transformarse en cliente, que, que muchas empresas dejan de lado, porque dicen, no, esta persona ya es cliente, ya está, listo, ya pagó, eh, que fluya. Y la verdad es que ahí empieza lo mejor. O sea, la verdad es que ahí empieza la oportunidad de construir una relación, eh, de aportar valor, es muy fácil aportar valor a partir de, de ese momento, y nosotros nos basamos en eso, o sea, como conceptos básicos es, a través de una buena experiencia, eh, desarrollamos a esa persona, o, o de alguna manera hasta le consultamos directamente, si nos puede referir, tenemos un programa de referidos muy básicos, en el que de alguna manera gratificamos a la persona con abonos mensuales eh, bonificados, en el caso de que la persona referida por un cliente se transforme en cliente, y tenemos un gesto ahí realmente muy transparente, que nos ha dado buen resultado, en el hecho de decir, estimado, muchas gracias, eh, Juan Pérez, que usted nos refirió del negocio tal, se convirtió en cliente tal día, así que vamos a, a reconocerle un abono gratis para el mes siguiente, parece una tontera, pero la persona realmente valora muchísimo eh, ese gesto de la empresa y, y la transparencia en esa gestión. Entonces tratamos de difundir esas experiencias a las personas que, que todavía no nos han referido para decir, mira, pasó esto con Federico que nos refirió y le, y le sucedió esto. Así que un poco también eh, como titular extra, el manejo de la comunidad. Eh, nosotros entendemos todos los clientes activos como una comunidad de personas que comparten problemáticas comunes, entonces, nutrir esa comunidad y actuar como moderador dentro de esa comunidad, aportar valor a esa comunidad, es una buena estrategia para generar referidos. Así que después podemos hacer algo más amplio sobre eso, pero súper interesante. No, está, está muy bueno, de hecho creo que sos la primera persona que conozco que ha aplicado algo de eso, y, y parece simple, digamos, ¿no? Va, o sea, obviamente que es una experiencia, pero bueno, es que lo lograste, por ahí muchas veces no... Falta esa parte y, y nada, ya es la, la mejor venta, te la hace alguien que lo usa y que... Totalmente. Es Por eso bien. nosotros le llamamos, yo le puse ese nombre de marketing orgánico, claro. porque es marketing, eh, pero es orgánico, o sea, surge desde de, de adentro, digamos. Entonces realmente es muy muy poderoso y si uno lo, lo hace bien, nosotros todavía no lo hacemos bien, ¿no? pero apostamos a hacerlo muy bien más adelante. Eh, realmente uno podría pagar marketing eh, de adquisición y manejarse simplemente con el marketing orgánico, es fantástico, muy es un concepto muy, muy poderoso. Bien, vamos, ya estamos, me parece, terminando, pero dos más que entraron, ¿Sí? ¿en eh, cuántos meses tienen el lifetime value? O sea, me imagino que lo pregunta una persona sí. es el, periodo de el payback period, digamos, el famoso sí. payback period. Sí, hay una métrica más. Eh, acuérdense que el Lifetime Value está asociado eh, a, a una métrica económica. Es decir, el Lifetime Value es, es en dinero. Por ejemplo, ¿cuánto es el Lifetime Value? Yo les puedo decir 300 dólares, 700 dólares, 500 dólares. Es un valor monetario. Después hay otra métrica que es el LT, que es el Lifetime. Y en nuestro caso el Lifetime está en 33 meses de permanencia. Bien, perfecto. Eh, y después dice, ¿en el costo de adquisición estás incluyendo sueldos de marketing, SDR, etcétera, o solo lo que invertís en comunicación? Está buena, esa pregunta no, también. Esa pregunta está buenísima. Eh, eso es una duda muy común. Eh, ¿Cómo se calcula el CAC? La fórmula del libro, la pueden ver, hay un montón de, de datos sobre esto, pero la fórmula concreta es la sumatoria de los costos de sales o de comercial, más la sumatoria de costos de marketing, dividido la cantidad de conversiones en el periodo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero ver cuál es mi CAC de abril. Entonces, tengo que sumar todos mis costos de comercial asociados a ese proceso de adquisición. Aquí estoy hablando, sueldo del SDR, sueldo del Account Executive, herramientas, y, cual, y hasta podría ser, normalmente nosotros usamos también un proporcional de costo de oficina. Para que tengan una idea. Bueno. Eso sería sumatoria de costos de comercial, más sumatoria de costos de marketing. ¿Tengo una persona, un recurso humano específico para marketing en mi empresa? Sí, bueno, ¿cuánto de su tiempo está asociado al proceso de generación de leads? No sé, un 30%. Bueno, 30% del fee o del sueldo de esa persona, más eh, inversión en pauta, es decir... Costos asociados a pauta, que podría ser Google Ads, podría ser Facebook, Instagram, lo que fuere. De nuevo, sumatoria de sales, sumatoria de marketing sobre cantidad de conversiones en ese periodo. ¿Cuántos clientes nuevos adquirimos? 234. Listo. Esto más esto sobre 234, es el CAC. Perfecto. Bueno, eh, no sé si querés agregar algo más. Ya me parece que, que esto una clase, es una clase magistral como nunca que hemos tenido, y nunca tuvimos tantas preguntas, así que está muy bueno. Ah, bien, bien. No, bueno, simplemente dejar abierto el canal, la verdad que, que yo personalmente, soy como habrán visto, puedo estar una semana hablando de esto, soy un apasionado de esto, la verdad que es algo que me gusta mucho, y cualquier duda que tengan, algún caso, siempre hay casos eh, puntuales a analizar, eh, está mi mail ahí disponible, si quieren escribirme no tengo problema, eh, hoy en día, con la situación que vivimos, lo, las calls están de moda, así que ningún problema de hacer un call con alguno de ustedes para ver un caso eh, puntual. Si les puedo dar feedback o les puedo dar alguna idea, eh, así que con gusto, ningún problema. Creo que bueno, hay mil cosas más que se podrían agregar, pero por ahí no, no tiene mucho sentido. Eh, la idea era transmitirles un poco la experiencia y conceptos básicos del modelo, así que bueno, para mí un gusto grande. ¿Cómo es el correo para contactarte? Ah, ¿sí el mail no? es f tudela, f de Federico, tudela, mi apellido, t-u-d-e-l-a, arroba fu.do. Listo, excelente. Y ese es el principal canal eh, para contactarte, el correo. Sí, ese sí, sí, sí, es mi email Perfecto. personal, así que los Listo. que gusten, así estaremos. Excelente, bueno... Yo, eh, yo voy a cerrar, primero gracias porque al final, entre todo el tema del horario, más allá de eso, ya estuviste una hora y media, así que, y que no tuvo desperdicio, así que, súper agradecido. También agradecer a los que están desde las 11 de la mañana conectados, que tuvimos, antes de que te conecte, estuvimos charlando, eso no está grabado, así que se lo llevaron pocas personas, sobre cómo fue conseguir ahorros para el webinar, este como algunos imprevistos que tuvimos, hablamos un poquito de Inbound también, así que gracias a todos los que están conectados, y que, que bueno, perdón por este tema que fue un error mío del tema del horario. Así que, bueno, muchísima, y muchísimas gracias Fede, eh, la verdad, de nuevo, yo seguí aprendiendo, sabíamos charlado una hora la semana pasada, o la anterior, y ahora me llevo todavía muchísimo más para, para aplicar, así que mire, mire, mire gracias. Este, no, por favor bueno, bu buena clase puso alguien así que <risa> así que nada cualquier cosa contacten lo que Fede la tiene como él la tiene bastante clara bueno muchísimas gracias de nuevo por favor un gusto y bueno saludos a todos gracias por estar ahí y bueno vamos con el Insight 6, que realmente es una bomba para implementarlo y hay muchísimo potencial no es nada de otro mundo hacerlo vale bueno muchísimas gracias y bueno cualquier cosa les va a llegar el mail con la grabación si quieren ver después todo. Un abrazo y nos vemos en el próximo webinar o podcast. Chau. Un gusto.